Fuera ejército de él, Chapas Chapas no es cuartel. Fuera, Fuera ejército chapa, de él, Chapas Chapas chapa, no es cuartel. Fuera, Fuera el ejército el. de él, Peña Nieto asesino, Peña Nieto asesino, Peña Nieto asesino, Peña Nieto asesino.